Ok, probando un, dos, tres. <ríe> He estado un poco ausente de todo. Todo. Todo. Pero, ¿sabes por qué? El irte, empezar de cero, cambiar de ciudad. Afecta en cierto grado a quién eres. ¿Por qué llegas incluso a dudar del que eres? Nuevos amigos, nuevos pasatiempos, nuevos rostros, nuevos lugares, nuevos amores. ¿Han escuchado eso de que debes perderte para encontrarte? Pues... Todos la anhelan hasta que... Te toca. Al principio lloraba, no comía, tenía miedo. ¿Es esta la decisión correcta? Ahora solo sé que nada sé. Lo sé. Pero... El crear, el pintar, el llenar hasta mi cabello de colores Es algo que me hace feliz La vida, bueno, la felicidad no es una estación a cual llegar Es la manera a la cual viajas Y me alegra recorrer este camino con ustedes Me di cuenta de que todo es posible De que los sueños existen Solo debes creer en ti Amar y crear No te sientas solo o sola Me di cuenta de que los ángeles existen Las personas no están en tu contra Es más fácil que cambies tú Que ellos A veces me costaba tanto ser feliz Hasta que entendí que es una palabra Hacer lo que amas también te afecta. Te hace sentir. Sé quién eres. Lo que nadie te dice es que siendo tú, eres genial. No siempre tienes la inspiración. Pero no tomes todo como obligación. Piensa en ti. ¿Qué es lo que te hace feliz? Estoy rodeada de pinceles, pero no puedo pintar. Estoy rodeada de risas, pero no puedo reír. Estoy rodeada de color, pero mi alma está gris. A veces me cuesta llegar a estar feliz, pero sé que es mi decisión estarlo. Hemos recorrido este camino juntos. ¡Gracias! Pero ahora te pregunto, ¿qué es lo que te hace feliz a ti? Ya, Daniela, no manches. Todos hemos crecido es arquitectura y no te queda tiempo para nada. ¡Cállese!